Alexander Pushkin era hijo de Sergei Pushkin, descendiente de una antigua familia de la aristocracia rusa y bisnieto por la rama materna de Abraham Ganíbal, príncipe etíope. Fue pionero en el uso de la lengua vernácula en sus obras y creó un estilo narrativo, mezcla de drama, romance y sátira, que fue desde entonces asociado a la literatura rusa e influyó notablemente en posteriores figuras literarias como Dostoyevsky, Gogol y Tolstoy, así como en los compositores rusos Tchaikovsky y Musorsky. Hoy leemos el cuento Me Caso de Puskin. Espero que te guste. Mi destino está sellado, me caso. Un cuento de Alexander Puskin. Mi destino está sellado, me caso. La mujer que he amado durante dos años enteros, a la que buscaban mis ojos en todas partes, con quien encontrarse me parecía la mejor dicha, Dios mío casi es mía. La espera de la respuesta definitiva fue el sentimiento más doloroso de mi vida. La espera de la última carta que se juega, los remortimientos de conciencia, el sueño antes de un duelo. Todo eso no es nada en comparación con lo que he pasado. No solo temía que me rechazara, uno de mis amigos solía decir, no comprendo cómo se puede pedir la mano de alguien si tienes la seguridad de que no te va a rechazar. Casarse, se dice pronto. La mayoría de la gente ve en el matrimonio chalets comprados a crédito, un coche nuevo, una bata rosa, otros la dote y una vida ordenada. Otros se casan porque sí, porque todos se casan y porque han cumplido treinta años. Pregúntenles, ¿qué es el matrimonio? Y contestarán con un epigrama trivial. Me caso. Es decir, sacrifico mi independencia, mi despreocupación y frívola independencia, mis lujosas costumbres, los viajes sin propósito alguno, la soledad, la inconstancia. Estoy dispuesto a multiplicar por dos una vida que ya de por sí es incompleta. Nunca me he afanado por encontrar la felicidad. Podía vivir sin ella. Ahora necesito para dos. ¿Y dónde conseguirla? Mientras no estoy casado, ¿cuáles son mis obligaciones? Tengo un tío enfermo a quien casi nunca veo. Si voy a verlo se alegra mucho, si no voy me justifica. El muy bribón es joven, tiene otras cosas que hacer. No mantengo correspondencia con nadie, pago mis deudas todos los meses. Por las mañanas me levanto cuando quiero, recibo a quien quiero. Si se me ocurre dar un paseo, me ensillan a mi dócil y lista Jenny y me voy por las callejuelas mirando por las ventanas de las pequeñas casas. Hay una familia sentada alrededor del samovar. Allí se ve un criado barriendo los cuartos. Más allá hay una niña estudiando piano. A su lado, un profesor de música machacón. La niña vuelve hacia mí, su cara distraída. El profesor la riñe, yo sigo de largo al paso. Vuelvo a casa y me pongo a ordenar libros, papeles o mi tocador. Me he visto con poco cuidado. Sí, voy de visita y con todo el esmero posible si ceno en un restaurante donde leo una novela nueva o revistas. Si Walter Scott o Cooper no han escrito nada y en los periódicos no hay ningún nuevo proceso criminal, pido una botella de champán en un cubo de hielo. Miro cómo se enfría la copa. Bebo despacio contento de que la cena me cueste 17 rublos y de poder permitirme semejante capricho. Voy al teatro. Busco en un palco un atuendo extraordinario. Unos ojos negros, intercambiamos una mirada y estoy ocupado hasta la hora de marcharme. Pero la noche rodeado de bullicio en un lugar donde se reúne toda la ciudad, donde lo veo todo y a todos y nadie se fija en mí, o bien en un círculo amable y selecto donde hablo de mí mismo y donde me escuchan. Vuelvo tarde, me duermo leyendo un buen libro al día siguiente de nuevo salgo a pasear a caballo por las callejuelas, junto a la casa de la niña del piano. Está aprendiendo la lección del día anterior. Me mira como si me conociera y se echa a reír. Esta es mi vida de soltero. Si me rechazan, pensaba, me iré a países lejanos y ya me veía en un piróscafo. Junto a mí hay un ir y venir de gentes que se despiden, llevan maletas, miran la hora. El piróscafo se pone en marcha. La fresca brisa de mar me da en la cara. Me quedo largo rato mirando la orilla que se aleja. My native land, adieu. Una joven que está a mi lado se marea. Esto da a su pálido rostro una expresión de lánguida ternura. Me pide un vaso de agua. Gracias a Dios tengo algo que hacer hasta Kronstadt. En este momento me dieron una nota. La respuesta a mi carta, con palabras amables, no hay duda, mi proposición está aceptada. Nadenca, mi ángel, es mía. Todas las tristes dudas se esfumaron ante ese pensamiento paradisíaco. Me lanzo al coche, voy a galope, allí está la casa, entro en el vestíbulo. Por el recibimiento precipitado de los criados me doy cuenta de que soy el novio. Me siento turbado. Esta gente conoce mi corazón. Hablaban de mi amor en su lenguaje de siervos. El padre y la madre estaban en la sala. El primero me recibió con los brazos abiertos. Sacó de bolsillo un pañuelo, quiso llorar, pero no pudo y decidió sonarse. La madre tenía los ojos rojos. Llamaron a Nadenka. Entró pálida y cohibida. El padre salió y trajo las imágenes de Nicolás Tamaturgo y de la Virgen de Kazán. Nos bendijeron. Nadie me dio una mano fría e inerte. La madre se puso a hablar de la dote. El padre de la aldea de la provincia de Saratov ya era el novio. Por tanto, ya no es el secreto de los corazones. Hoy es una noticia doméstica y mañana la publicarán los cuatro vientos. De la misma manera, un poema meditado en soledad en las noches de verano a la luz de la luna se vende más tarde en una librería y es criticado en las revistas por unos necios. Todos se complacen con mi dicha, todos me felicitan, todos me quieren. Todo el mundo me ofrece favores, el uno... Su casa, el otro, un préstamo, el tercero, la sella de un comerciante de chalet de Bucara. Hay quien se preocupa por lo numeroso de mi futura familia y me ofrece doce docenas de guantes con el retrato de Milly Stontang. Los jóvenes empiezan a tratarme con circunspección. Ya me respetan como un enemigo. Las damas... Al hablar conmigo celebran mi elección, pero a mis espaldas se compadecen de mi novia. Pobre es tan joven, tan inocente, y él tan frívolo, tan disoluto. Confieso que ya estoy empezando a hartarme. Me gusta la costumbre de no sé qué pueblo antiguo. El novio raptaba en secreto a la novia. Al día siguiente la presentaba a las chismosas de la ciudad como su esposa. En nuestra sociedad preparan para la felicidad familiar con anuncios impresos, regalos que conoce toda la ciudad, cartas formales, visitas, dicho de otro modo, con toda clase de ostentaciones. Fin